Vale, 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡El, el show, show de Kata y Papi! Papi. Capítulo, Capítulo 2, 2. El nuevo final, final de Hamilton. Hamilton. Hola y bienvenidos al show de Kata y Papi. Yo soy Kata. Y yo soy Len Manuel Miranda. Papi. ¿Qué? Len Manuel Miranda no habla así. Ah, habla un poquito así. Bien poquito así. De dos modos, tú no eres ni Manuel Miranda, tú eres papi, y eso está muy bien. ¿En serio? Sí, papi, tú eres una persona muy especial, y todos te queremos mucho, aunque no tengas un hit en Broadway. Todavía. Ajá, por ahora no estamos hablando ni de Lee Manuel ni de ti, sino del gran procer norteamericano, Alexander, Alexander Hamilton. Pues, Alexander Hamilton nació en el año 1757 en una hermosa islita caribeña conocida como Nevis con su papá James Hamilton y su mamá Rachel Fawcett. Desafortunadamente, el papá los abandonó. Exacto. Y ahí se mudó con su mamá a nuestra islita vecina de Santa Cruz, mejor conocida como St. Croix. Desafortunadamente, su mamá se murió. Exacto. Y Hamilton quedó huérfano a los 11 años. Pero Hamilton se destacó tanto y tanto que toda la comunidad de St. Croix decidió que sería tremenda idea que él tuviera la oportunidad de irse a Nueva York y educarse y lograr un mejor futuro. ¿En serio? Sí. Y recaudaron montones de dinero hasta que finalmente lo lograron. Y él se fue a Nueva York a convertirse en un hombre nuevo. Ajá. Uh -huh que Como que no me convence esa historia. Bueno, eso es lo que dicen los libros. Sí lo sé, pero fíjate. Tengo por entendido que el señor Alexander Hamilton era un tipo bien arrogante, Rudy peleón, aún desde niño. Y se me ocurre que tal vez lo que pasó es que se querían librar de él. ¿Quién sabe si se hartaron del muchacho porque no se callaba la boca y decidieron hacer un serrucho para que se vaya bien lejos? Ay, papi, ¿tú crees que alguien lo pudiera odiar tanto? Bueno, mira lo que terminó pasando en su vida. Hmm, buen punto. Sí. Pues, la cosa es que fue a Nueva York, donde se destacó como estudiante en King's College. Ahora conocido como Columbia University. Y ahí conoció a su futura esposa y a muchos de sus compañeros revolucionarios. Desafortunadamente, también conoció a la persona que lo mataría muchos años después en un duelo, el señor Aaron Burr que cantaba súper bien. Definitivamente, pero gracias al show de Kate y Papi, toda esta miseria ha de ser evitada, porque ahora la historia cambia. Ahora, mientras Hamilton se lamenta y tortura, pensando que estará yendo al duelo que acabará con su vida, el señor Aaron Burr y sus amigos le están preparando una sorpresa súper especial. Algo que él jamás esperaría. Pero todo tiene que quedarle perfecto. Y eso no será fácil. Habrá que seguir ciertas reglas. La historia que te inventas que más vale que sea buena para que estés súper seguro que tu amigo se la crea. Lo pana. Toditos tiene que presionar lo que se sepa que si faltan tú no vas a perdonarlo. Bizcocho bien grande con mucho mantecado. Papitas frito ley coquito por el lado. Y recuerda que tú tienes que estar súper preparado por si llegan a la fiesta los panas vegetarianos. La fila en Paris City siempre es interminable. Parece que les pagan a la gente que se paren y la cajera que no sabe ni siquiera cómo se abre. Cuando llega ya los globos se quedaron sin su aire. Recuerda a todo el mundo que no le digan nada. Especialmente el pan. Está en lo chiquito Cedea el ambiente y monte el Carioque. No deje que los niños del vecino toquen Dile a los bobones que vinieron que se caen Si no quieren que se oiga desde afuera en la calle Mira, ahí está llegando ¿Quién es? Eso? Sí ¿Ese no es él? Claro que sí, papi Claro, pero pues, como que se aportó medio gordito Papi, cállate Ay, mi amor ¿Y? ¿Y? ¿Y? y... y... y... y... ¡SURPRISE! Que, en serio, Guau, wow, mamá, yo, ustedes me cogieron bien brutal, yo juraba que ustedes me iban a matar ¿verdad? Y por toda la noche, Hamilton y su gran amigo, Aaron Burr, cantaron karaoke y comieron bizcocho. Y todo salió súper bien, especialmente la macarena. Sí, sí. Eso mismo. Ajá. Uh -huh.